Hola, soy Dani, creador de ProfeDL y uno de los organizadores del Encuentro Didáctico ProfeDL. En este vídeo te quiero hablar sobre la quinta edición de nuestro encuentro, que este año se celebrará en Madrid, del 20 al 22 de julio, y por supuesto, en Valencia, del 24 al 26 de julio. Como siempre, hemos organizado un encuentro pensado para ti, para ese profe que después de un duro año de trabajo quiere pasar unos días de verano de relax, pero a la vez quiere seguir aprendiendo. Por eso, hemos elaborado un encuentro donde cuidamos tanto la formación formal como la informal. Todo con un formato cercano, abierto, coral, para favorecer el intercambio de ideas, materiales y reflexiones. Por eso, hemos limitado nuestro encuentro a un máximo de 50 participantes. Este año, como novedad, contamos con el patrocinio de la Universidad de Nebrija en Madrid y con una serie de ponentes invitados de lujo tanto en Madrid como en Valencia. En Madrid, Mercedes Pérez Serrano impartirá un taller sobre léxico, Zeinal Moult un taller sobre gramática cognitiva y Susana Martín un taller sobre comprensión auditiva. Y en Valencia contaremos con Cristian Olivet, nominado a Mejor Profesor de España por su manera de enseñar la lengua y la literatura a los adolescentes. Y también contaremos con Coral Elizondo, que nos hablará de la inclusividad en las aulas. Este año, como novedad, si te quedas sin plaza o no puedes asistir, puedes inscribirte con la cuota online, que te da derecho a ver todos los talleres en un formato de máxima calidad, acceder a los materiales extra de los ponentes, interactuar con otros profesores y obtener el certificado de asistencia digital. Te esperamos en el quinto encuentro didáctico ProfDL. ¡Hasta pronto!